Hola, hey, Pues mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, de lo mejor. Y bueno, el día de hoy les traigo una de mis primeras partidas jugando en PC. No estoy jugando en mi móvil, como pueden ver, acá lo tengo en mi celular. No estoy jugando en mi celular, voy a jugar en PC, claramente. Eh, pueden ver que tenemos el emulador abierto. Ahora sí, tenemos que abierto el emulador. Pueden ver. Listo. Muchos emotes. Claramente estoy jugando en estándar. Voy a jugar en estándar. ¿Por qué? Porque si lo pongo en ultra. ¡Pum! Dos la vez. Entonces, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos. Una, dos. Bueno, gente, ya volvimos y estamos. Y en la partida No sé si vayan a notar que está un poquito laggeado Pero pues es porque estoy grabando la pantalla del de PC eh, pues vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar Yo digo que me va a ganar, güey, me van a ganar, pelada Uy, mano, mano, mano, manito, manito, amigo Corazoncito, pay, corazoncito, pa Vamos a darle un corazoncito, ¿por qué? No hay que ser tóxicos, gente. La neta, estamos rodeados de pura gente tóxica en este juego. Claramente, no hay que ser tóxicos, ¿por qué? Porque puede haber gente que apenas va empezando o que no sabe jugar muy bien el juego. Claramente, yo a este compadre ahorita lo voy a invitar. No sé por qué chuchas son en mi celular, mano. Miren eso, bailar es la nueva técnica de Pikachu. ¿Qué? ¿Qué dijeron? Ah, lo va a matar! Hmm. Mi corazón tiene pura maldad. Lo siento, aparte. Mi corazoncito. A ver, gente. Claramente no soy tóxico, güey. Yo no soy tóxico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A mí me enseñaron a no ser así? Nah. Bueno, no me gusta, güey. No me gusta jugar así. Cuando hacen emotes, claramente, pues sí, es un momento de que, ah, me sí, no gusta llegarle así. Es que este, manu, este man se está dejando, güey Será un seguidor sí. Pero que para dejarse así Pues no se va a ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo se llama? Se llama Loco Loco... Ok Creo que a este man le vamos a regalar una recarga, güey no, hay... no sé, güey, unos 300 de ¿no? no, padre Padre, padre, padre, padre Gárame, gárame, gárame bueno, no, no, no, no. Claramente, güey, me tengo que dejar ganar. ¿Por qué? Porque ese man es... Ah, es ser un niño, güey. Y si ahorita no reconoce. Y dice, ah, sí, tu fan, claramente. Aunque no nos reconozca, le vamos a recargar esos diamantes. Voy a mostrar captura. De mi PayPal. O de la compra, güey. Claramente se nos va a recargar por PowerStore. No se los va a recargar por. No, mano, no te. No te quedes ahí, no te quedes ahí. Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. A quitar la mayoría de la vida para que la gane, wey. No voy a dejarme... No me voy a... ¿Cómo se dice?..?. Y lo pasé de lanzar dos veces. Dos rondas. Hiciste lo correcto, papá. Pero claramente no. Ya no se lo va a jugar, güey. Me de hasta salirme, güey. Y invitarlo y decirle, ¿sabes qué, canal? Eres muy buena persona, güey. Mucha gente tóxica me ha tocado, la verdad. Y pues creo que no se lo va a jugar bien. Entonces, les... Voy a hacer un pequeño corte y les muestro cuando estemos afuera de la partida con el... Pero bueno, mi gente, acabo de salir de la partida, pero no me acepta. O sea, lo agregué, pero está en partida. Entonces se me ocurrió hacer algo. Dije, ¿puedo ir a su perfil, verificar algunas cosas? Y claro que sí, ya lo acabo de hacer. Y... Por favor, gente, créanme que si quieren mandarme un mensaje al Instagram, pueden irme a seguir a Instagram. Que de hecho, ahorita mismo voy a poner mi Instagram en la descripción. Y puedo, y también voy a poner mi Instagram aquí, ¿no? ig dos puntos, G-onasol, Creo que si es así. Tengo una foto mía, claramente voy a... Voy a tener que cambiar algunas cosas. YT. Gael Esparza. Esparza. YT. Y. FB. Ah, perdón. FB. Creo que era. que okay, era una sol Creo okay, no, al ver. Que alguien Una sol Nada no, más voy a poner esto. Wey. Claramente nos pues, va a hacer espacio y ponemos el de Facebook. Y lo G. Una vez mayúscula, güey. Gente, créanme que esto lo debería estar haciendo detrás de cámaras. Pero lo quiero hacer así para que vean que a lo mejor si sí hay cortes. Pero no tanto, ¿sabes? Ahí está. ese es mi Facebook, mi Instagram y mi canal de YouTube. Por si me quieren ir a seguir, ¿no? ¿Qué me mandaron, güey? Loco, ah, dice que no está disponible, mano. A ver, creo que ya salió, ¿no? Ojalá ya haya salido Beltran Fight. Es que no sé, mano. Le puedo jugar una sala a alguien, pero sería muy aburrido ver cómo me ganan o cómo yo le gano a él, ¿sabes? Entonces, vamos a estar haciendo algo, ¿qué les parece? Vamos a estar regalando. Es que no puedo regalar la, la M4, güey, porque no sé si sí, no, sí la regalaba, créanme. Vamos a estar regalando dos pases de élite, claramente, si sí, al ganador de este sorteo se le, van, se le van a entregar un pase, van a ser dos ganadores, claramente. Pero Gael, ¿cómo vas a regalar el pase si no tienes diamantes? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo la vamos a regalar? Pues bueno, vamos a hacer un torneo, lo voy a organizar, voy a organizar un torneo. Va a ser mapa competitivo. Van a ser dos alas. Claramente aquí van a decir: 5, 2 alas. 2, 3, 4, 5 salas. Van a ser dos alas, 2 o 3 alas. Las cuales se van a jugar a mapa grande. A ver, ¿cómo van a hacer? Van a ser en modo Battle Royale. Modo ráfaga. Claramente, creo que acá está. Va a ser de 20 personas. De esas 20 personas, primer lugar se lleva el pase de índice. Segundo lugar se lleva 2, 2 o 3 alas. Tercer lugar se lleva. ¿Qué le podríamos mandar? No sé, tres cajitas de armas, güey, cualquier cosa así. Pero bueno, se les va a regalar algo. Y créanme que vamos a hacer la lucha porque si sí se pueda, se pueda hacer el torneo. Y aquí muchas veces que si sí nos han baneado las cuentas así. No sé por qué se está viendo un espacio todo horrible acá. Ya lo acabo de arreglar. Ahora sí, se va a hacer el torneo. Pero ¿cuándo se va a hacer, Gael? Se va a hacer, creo que dentro de dos semanas. ¿Para qué? Para darles chance a los jugadores que no, no pueden jugar tanto tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede ser una sala de 20 personas en las cuales pueden estar en dúo, pero sería más personas. A ver. Bueno, escuadra serían más personas. Claramente va a ser en solo. El primer lugar se puede llevar, no sé, una log, el segundo un pase y el tercer o no sé, güey, A ver, vamos a ver qué hay acá, ¿no? Vamos a ver qué hay acá principalmente. Tienda Regales mm -hmm. Ya sé qué puede ser Van a ser el primer lugar El pase elite El segundo lugar Se lleva No Mi sé, un emote Un emote Que claramente va a ser El más perro de todos El del trono O los, el que ustedes quieran, ¿no? Y tercer lugar Claramente va a ser una o dos alas Pero pues sí Se van a mandar tres regalitos Que son los, el límite del juego Y pues a ver qué pasa Vamos a ver si sí, ya salió el man Wey, llevamos mitad de video Intentando que el man Se conecte para poder hablar con él, ¿sabes? Entonces No sé qué hacer ya Me dan ganas de jugar clasificatoria Pero me van a matar fácilmente pues bueno, vamos a jugar un gran solitario o en pelea por monedas. Vamos a darle los cuadras, pero esta vez que lo vamos a tener que poner en suave. Porque va a haber mucho, mucho, pero mucho claro. Entonces, en lo que inicia la partida o en lo que carga, nos vemos en un ratito. Pues bueno mi gente, ya estamos aquí en la partida por fin. Ya entramos a la partida. Claramente, pues soy más pro Nano. Se les va a estar mandando saludos al final del video. No se les va a mandar saludos, ¿por qué? Porque no puedo. Ayuda. O bueno, tal vez sí se le pueda mandar saludos a la gente que ha comentado otros este videos, que nunca he saludado. O puede ser que no les mande saludos, pero pues haga algo más. ¿no? Cielos, qué macizo. Uf, va, yo me paro durísimo. Primera sangre. Yo tengo un compa que es el Primera Sangre, ¿sabes? <risa> Siempre lo matan por ¿no? Pero pues es con el que más me divierto jugando. ¿no? Con el que me divierto jugando más. ¿no? Entonces, gente, ¿qué va a pasar? ¿Se va a hacer nuevo video del de especial sin suscriptores? ¿O no se va a hacer nada? Puede que se haga un video sobre los suscriptores. Puede que se haga otra cosa, no sé, un especial o un torneo. Claramente. Ah, caray. Eso sí me interesa. Eh. Estamos organizándolo todo. Yo y mis editores. ¿Cómo que tus editores? Sí. Acabo de crear un grupo de edición en el cual están familiares, amigos o incluso amigos. No sé, güey. Pero total, sí tú me la aquí? A ver, claramente sí Vamos a estar haciendo torneos en vivo ¿En dónde? En la plataforma de streaming Omlet Arcade Claramente porque no puedo hacer directos en YouTube ¿Por qué no puedes? ¿Te bloquean? No me bloquean okay. Es muy complicado Entonces ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer un torneo organizado por mí Y decanos de clan un ejemplo va a ser, voy a ser yo, va a ser el líder de mi clan y va a ser otras personas Se va a hacer también un torneo de clanes o un torneo de mi clan para entrenar. ¿Qué pasa quien gana el torneo? Se va a llevar una tarjeta de 100 pesos o de 20 dólares, más o menos. Deberías llamarte Bob Elegante. Pero Gael, ¿estás seguro de hacer eso desde el torneo de clanes? 100% seguro pues no estoy Primera sangre Pero de que se va a hacer Güey, parece que traigo hacks, ¿sabes? Parece que sí traigo hack Manu Manu ¿Quieren? Se me reseca la garganta machín, ching, güey He estado hablando mucho este tiempo Esto, Estos tiempos Créanme que hay personas que Toxican mucho, me ejemplo yo. Tengo el micrófono desactivado. Por favor, dime que sí. sí, sí lo yo no soy una persona muy tóxica, güey. O En salas que son como de que, ah, vamos a jugar un PvP. O sea. ¿Te imaginas que me dieron lagazo, güey? Se. Sí. Wey, apenas les iba a decir, si imagínate me un No cabe duda que es un estúpido. Y me sacará de la partida o me matará la Hydro. Y a mi compa el que está aquí acostadito, güey si sí lo mató la Hydro. Pero pues es, como dijo, es importante, eso no es asunto mío. Vamos a ir rápidamente por acá. Que es, aquí, es que hermano, yo juego mucho a veces Pero hay veces que me aburro, créanme Tengo... Al fin te atrapé, esponja Tengo... Perdón <risa> Tengo muchísimos juegos Tengo muchísimas aplicaciones en que presionarme Tengo Disney Plus, tengo Netflix eh, Así, güey Pero Casi no uso ninguna <risa> Me la paso, no sé, güey, jugando Minecraft, jugando Fortnite. O incluso me la paso jugando. ¿Cómo se es que llama? FIFA, también me la paso jugando FIFA. Eso. O GTA 5 incluso. Ah, le metí uno de, de 181, pero. Perro, te han tocado. llégale, llégale, llégale Sinato Esto. doble. Ya, yo me muteo. <risas> ¿Sabes? Es que es raro, es raro, porque a veces que estás jugando, dices, wow, pues qué chido. Pero hay veces, otras veces, mano, estás jugando y dices, no, qué asco, que escuchen mi voz. Mi voz, como la hago en los videos, a como es ahorita, realmente, créanme que no tiene nada, nada, nada, nada de créanme O sea, si tú vas en la calle y me miras, no manches, qué feo con ese morro. Soy una persona de casi 1,70. Claramente tengo alrededor de 15, 16 años, próximamente 15, 16 años. Y bueno, <ríe> soy una persona que le encantan los videojuegos. O sea, si tú vas a su casa, a tu parte güey, lo que vas a encontrar principalmente es un, su setup. Claro, estoy en mi habitación y tengo mi setup aquí. No es como que, oh wow, su setup. Primera sangre. ¿No? Wow, su setup está muy padre. Asesinato doble. No, no conviene nada. ¿no? Padre, qué asco. Arriba, hermano. Vamos a acercarme ¡No, me robó mi key! ¡Me la robó! No, arma, no va a frenar, Creo que salgo, padre. <risa> Veamos, ¿quién sale primero? Si salgo yo. Nada, ah, fácil. ¿Quién iba a salir primerito, pa? Pues? Bueno gente, pues no me gustaría hacer esto, pero tengo que... Voy a hacer un pequeño corte y ahorita volvemos. Algunos centímetros más tarde. Y bueno gente, esto fue todo el video de hoy. Espero les haya encantado. Si les ha encantado, no olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita y seguirme en todas mis redes sociales, como vendría haciendo, no sé, Facebook, Instagram, YouTube. Todas esas van a estar apareciendo aquí en pantallita, puede que aparezcan aquí o puede que aparezcan acá abajo en la descripción. Sí, nos desactivaron los comentarios, pero eso no nos va a detener, claramente, no nos va a detener de seguir creando contenido, de seguir siendo una verdadera familia. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos ustedes y yo, somos una familia. Claramente no voy a estar subiendo mucho contenido, va a ser semanal, o incluso va a ser mensual el contenido. ¿Por qué? Porque hay veces de que quiero grabar algo, pero no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo ideas. Sí, tal vez tienes a tu grupo de edición, a tu equipo de edición. ¿Por qué no les pides algo? No les pides ayuda. Mi gente, aquí yo me equivoqué. ¿Por qué? Porque no quise decir que mi equipo de edición no me ayudaba, sino que quise decir que sí, si me ayudan. Pero hay veces que están demasiado ocupados, unos están estudiando y otros están trabajando. Así que para que, para que no me malentiendan. si ¿sí? Sí lo he hecho, créanme. Les he pedido ayuda, pero no me ayudan. ¿Por qué? Porque hay veces que unos están en la preparatoria, otros están, no sé, en su casa pero van a salir. Otros están haciendo tal cosa. Es muy difícil, créanme. Sí les voy a traer contenido, tal vez no semanal, tal vez mensual, pero de que les traigo contenido, les traigo contenido. Y bueno gente, eso fue todo el video de hoy. Espero les haya encantado. Voy a subir las capturas a mi Instagram de qué fue lo que pasó con el niño, si le regalamos los diamantes o si no. De todas formas, eh, mi editor, o vamos a poner la captura güey, aquí, tal vez va a aparecer aquí, aquí o la pongamos de este lado. Van a estar apareciendo las capturas o va a aparecer la captura. Y bueno gente, eso fue todo por hoy. Espero les haya encantado. Como repito mucho. Como les dije, si les gustó, dejen su like, activen la campanita y suscríbanse. Yo soy Gael Esparza y nos vemos la próxima. Chau, chau. Y bueno mi gente, antes de terminar el video... Claramente ya lo terminé, pero antes de terminarlo, ahora sí, se me olvidó comentarles alguna cosita. Para los que quieran participar en el torneo en el cual vamos a estar regalando esos super premios, pueden dejarnos su ID en los comentarios, claramente los vamos a estar leyendo y los anotaremos para que participen en las tres salas. Así que dicho esto, nos vemos.